paraguay esa hana kai de nema mueve. Se paraguay me benhaero hay kupu kada mue. Jorge Núñez, Paraguay lengua guaraní. Traducción. Paraguay no se pop igualar. Cada día testimonio